El Grupo Estudiantil Fuerza Juvenil Dominicana, FJD, mediante documento emplazó a la Alcaldía del Municipio de San Francisco de Macorís para que el Cabildo busque solución a la malla colocada en la parte frontal del recinto UAS en esta localidad. Luego de una larga espera de que se corrija la conversión en corral de nuestro recinto universitario con la colocación de un muro y una verja frente a la puerta principal de manera unilateral y discriminatoria,